Thank <laughs> you. este partidazo que se a jugar mañana justo a las 8 menos cuarto empieza esa, esa era Luz de la Fuente que vamos a ver aquí en el canal de, bueno, aquí en la en el canal en el RTVE. Y bueno, ya veremos a ver con, cómo juega Luz de la Fuente que utiliza y bueno, yo aquí he creado el once porque es imposible saber qué once va a sacar y bueno, el once pues es el que veis aquí con, con, con Gallá con José Galla de lateral luego Carvajal también le acompaña al otro lado lateral luego Nacho Fernández haciendo un poco la defensa con Fabián Ruiz que le hemos metido en defensa también por probar luego Dani Olmo también bueno tenemos aquí de delantero tenemos aquí de delantero a Dani Olmo Aspas y Abalde y ya en el centro del campo a Nico Williams Rodri Que lleva la manija Y Miguel Marino. Así que bueno, vamos a ver qué tal El quepa Y espero que os guste Vamos allá con el partidazo Empezamos chicos Vale, aquí dice la última vez que Jugué con Con Noruega No me fue muy mal Gané 4 a 1 y luego hice un luego hice el partido anterior que visteis 6-4 que metía Francia. Así que bueno, vamos allá. Ya estamos jugando en profesional. Subimos el nivel y vamos allá, chicos. A ver qué tal. ¿Vale? Bueno, ¿Cómo tira aquí aspas? Oh Fabián, perdón. Oh, puedo hacer el tiro. Ya ves, pedazo de tiro. Buenísimo, eh. Madre mía. ¡Ah, oh, qué mala! Uy, buenísima ahí. No está Jalan, vale. Mañana Noruega no va a estar porque es baja. Y bueno, es algo que nos ayuda. Pero hay que tener cuidado porque Noruega va a estar muy pendiente. Ya que no tiene Haaland Que es el máximo eh, Por decirlo así, goleador Y bueno, ya veremos a ver qué juego nos hacen los noruegos Vamos allá Y vamos al partidete, vamos allá chicos En, el estadio, en este estadio de La Rosaleda En Málaga desde Málaga Y nos vamos allá Empezamos sensacional. En nada empieza el encuentro en La Rosaleda Venga, vamos al lío Supongo que ya reconocerán mi voz. Soy Lama y a mi vera está Paco González. Creo que íbamos a ver un buen espectáculo futbolístico. Turno para la selección española que competirá contra Noruega. Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale, Marolo. Vale, no hay indos ni nada, ya lo sabéis, chicos, por tema de copyright. Y bueno, ahora empezaremos con este 11, bastante bueno y atrevido, yo creo. La verdad es que se da mucho, como que lo vaya a utilizar en la realidad, pero no sabemos qué 11 nos va a sacar, ni cómo nos va a jugar Noruega sin Halland que no está. Ahora veremos lo que nos cuesta. <risa> ya veremos. No va a costar muchísimo, ya lo veréis chicos seguramente ya tenemos la primera alineación lo digo entero, que para Rizabalaga uf, bueno, en la portería Dani Carvajal en línea de defensa con Gaya como carrilero ahí se ha cambiado no, el entrenador Luis, Luis, Luis de la Fuente, Rodrigo genial de la de la mira ya, de ya tenemos de, de la entrenador aquí en FIFA también genial, 343 a ver que nos marcan vamos allá Ahí está el protocolo, como siempre. Y vamos a ver qué tal. Nos sale la apuesta. ¡Taco, es tremendo cómo corren estos futbolistas. No sé qué les dirá el entrenador, pero desde luego la lección la Tienen bien aprendida, es porque tiene Manolo un estilo de juego basado en presionar al rival para recuperar el balón. Un 4-1-1 Juan Noruega, una formación bastante protectora. A ver qué hacen los de la fuente. Vamos allá, chicos. Por lo menos aquí en el videojuego, vale. Empieza sacando Jalan, chicos. Comienza Ahí la encuentra. tiene Jalan. La tiene Noruega, empieza Noruega, pero con, con los noruegos que van con mucha iniciativa. Vale, intentamos quitarla ya con Fabián. Vale, ahí la pilla Nico, muy buena Nico. la vale, tiene Olmo. Olmo. Oh, tendría que salir. A ver, ahí va a ver, si hacer daño. No, es que, que tengo, ataque, hay que tener cuidado, ahí, ¿eh? me marcan bien los jugadores. No sé por qué. Ahora sí. Ahora sí. Nadie le cierra esa banda. Aspas podría rematar. Fue buenísimo el pues, no pase ahí. La pelota va claro. jugada ha sido muy corta. Cuidado con jalar, ¿eh? Shoulder. El balón cambia de dueño qué buen aspas qué bueno de aspas chicos golazo chicos qué golazo pues la ha enganchado aspas go, ¿no? ese balón al espacio y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental. hoy vaya zapatazo, zapatazo tiró. Y gol para su equipo, no se puede hacer mejor. Upa. ¡Qué buena! Y claro, venza al portero Neylan ahí, genial. Vamos a ahí está. Vamos a España, 1-0. El partido se reanuda con España por delante en el marcador. Uh, qué bueno vamos valde madre mía intento, la intento, ha tenido merino se se chicos qué tiro ha tenido y merino qué cabezazo ha tenido merino minuto 5 ah, empezamos fuerte ¿eh? la selección de luis Alfonso empieza fuerte ¿eh? muy fuerte Intercepta el pase recibe el apoyo ah, oh, sí, Por sí. Poco, pero fuera de juego ah, fuera de juego, se ha metido el mo ahí, Daniel Moon fuera de juego, qué pena chicos. Hasta dos apunta ahí, eh. Minuto 6 ya, eh. El cuidado con ellos, eh. Ya van fuerte, eh les hayamos metido uno medio... Para donde que Para, dónde quepa. ¿Para dónde quepa? Mía, Es que la tiene Halland y no la suelta. Minuto 7. Un corner de manual. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ese balón ¡Qué para ¡Qué poquito ¡Qué gol! faltado para cantar gol! Qué bien Vamos. Con no, Williams. No, Ay, con Naila, no es algo muy fácil para Naila. Ahí bien, no se lo cree mano, mano. Williams ni de y coña. Si Hay que tener mucha habilidad para ni salir de coña, sí. Oh, oh. Cuidado. Puede ser una buena oportunidad. Cuidado. Muy buena ahí. La presión ataque ha funcionado. Cuidado. Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón. Madre mía. Dani Olmo. Mira, Dani Olmo. fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. ¡Qué bueno, chicos! Uf. ¡Qué molado, chicos! Vámonos, pues ¡Vámonos! ¡Vámonos! vámonos ¡Un balde, chicos! ¡Perfecto! me gusta o sea, esta es selección sí, pinta bien <risa> sí, pues, por lo menos el primer partido los primeros la primera convocatoria este eh con medio, dos, el, Vamos, el primer 11 quiero decir eh Voy con Sherlock ahí es bueno está también oh, abajo abajo ayuda con jalan ayuda Hallan tiene la bola Rival tendrá que currárselo más y quiere superar que a 2-0 no, no lo va a batir está sencilla para él saca en corto para compañero ¡Ah! no, se ya iba fuera <ríe> que buena presión en ataque Debe cuidado tiene opciones de pase no, a se le va de esquina. saca de esquina cuidado, aquí los saques, eh son buenos a balón un parado. ¿eh? Ha sacado en corto. Hostia, cuidado. Cuidado. Elionusi. Elionusi. Ha salido. Será saque de puerta. Vale, saque de puerta ya. Hostia, ese, ese, esa corta no me ha gustado. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Ah ¡Oh, no. se pasó puedo ver paso El paso ahí, Merino. Oh. Joder, pero avanza. Que pase. tras hecho y más raro, aspas. ¡Hala! La ponen al hueco. Pasaba por allí. Hostia, qué suerte. ¿No <ríe> ha rebotado. No, no puedo, eh. Se deshace del marcaje. Qué mal pase, Dios. Es que tapan muy bien ellos, eh. Menuda autopista en esa banda. La presión funciona ahí arriba. Bien, bueno. Está en una situación de crear peligro La bloca quepa sin problemas Muy flojo Su empeño tiene recompensa Es que no puede hacer ni un pase, tío Buscan meterse en el partido Lanzamiento sencillo para quepa Y esa bola se acaba marchando por el lateral ah, Es que no, no la ha cogido nada, nadie Pero iba demasiado bombeada tiene toda la banda a su disposición. degar, cuidado que la pide Haaland, cuidado ahí. Ahora. La recuperando la pelota en el área. Falta a favor de la selección española. Vale, falta ha dado ahí la pelota justo en el brazo. El cuero se la acaba llevando Rodri. Dani Olmo. ¿Qué hace? Vale, Daño 20 ya de esta primera parte, chicos. Bueno, seguimos avanzando. Quiero avanzando los minutos. Oh, de Garis cuidado no ahí. Vaya y que vale rival. Qué bueno ahí. Rodri. Ah. Se ha, de, se ha atrasado un poco ahí la la es no perdes en la Venga, la tostada como los de qué ganas ha el tío? la jala de esta corner. corner bien sacado cabezazo flojo que detiene sin pestaña tendrá que esforzarse más para la próxima esa acción se castiga con golpe franco y sale de la jugada Allá con va. un mero aviso. A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico Manolo. La el ingreso. No ha podido bloquearla. No, no, no, no, no. no, se le ha dado. Todavía están por debajo, pero esto fue una mucha moral. Ojito que pueden conseguir el empate. Dani Olmo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Uh, oh, qué Miguel buena. Merino. Ahí está, vamos Merino. Uy, ¡Qué buena! No roban la, pelota. A ver qué hacen ahora. ¡La saca el portero, pero queda muerta! Buah, Daylan, ¿Cómo lo ha sacado esa pelota, chicos? Rodrigo. Aspas. Buah. El la Parada en Island, segundo, el de Nyland, bueno. chicos. Mm. Bueno. Madre mía, qué cabezazo un de arriba, chicos. Casi va dentro, eh. El portero ha estado felino. Casi va adentro, chicos. Ahí. Madre mía. La saca y aspas. Y la palos con el portero ya batido. Esas también deberían contar para el Zamora. Bueno. El balón cambia de dueño. Ensancha cambiando la banda. Dani Olmo. Sí, señores, así se juega el fútbol. Hola. El esférico de la zona de gol. La portida. La Buenísima ahí, eh. Cuidado. Ah. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Me ha tirado ahí. Sacarán desde el lateral. Odegar, a ver si va a la espalda de la zona. La zona de joder de Jalan, chicos. Sí, vamos, demasiado vamos, vamos. Pronto tiene que sincronizar un poquito más el desmarque. Elión Uzi, el Unión Uzi, cuidado. El avance puede ser peligroso. Menos wow. no, mal venía qué pala. Lo que me está salvando, minutos 30 ya. Saca el corner y balón al área. Chuta puerta. Qué bueno. el tiro. Carvajal. Recibe Yago Aspa. Venga, sal. Ah. finalmente ah. Se ha quedado ahí. Atascado sí, Olmo. Ah, qué pena. Tirándose del marque absoluto, pero se ha precipitado. Tiene que aprender a coordinarse mejor con el paso. Una pilla ahí. Se va a destruir centro área. Oh, Bonísima, qué pena, eh. Era bonísimo ahí. Oh. La presión en ataque ha funcionado. Bonísimo Verall y evita el peligro no. desviando el disparo. ¡Pum! Va, va a saque va, de esquina, va No le sería nada mal. Pues no, un golito más. ¡Ya va la pelota! <ríe> ¡Joder! se lo lesionó? ¡Venga ya! Muy buena presión en campo contrario Pelota aérea al espacio ¡Rodri! Joder. Ya le vi yo que corría raro No sé si tendrá que retirarse O si es algo pasajero ¡Sorlo! Entra en zona de peligro Cuidado, cuidado con Hallan. Ahora, oh, oh, bueno, bueno. ahora, Dani Olmo. Qué buena chicos, vámonos. Vamos. buenísimo. Que tiro de Dani Olmo, chicos. Bueno, era sencillo, Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Genial. Zapatazo ahí de Daniel Moon. Ahora. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Buenísimo, chaval. Vamos. Cuidado con el Leonuzzi. La cuelga al área para Odegar. Pero va a ser que no. Qué bueno hemos salido. Vamos a Aspas. A ver cómo acaba la internada de aspa oh. Oh. A en perder el balón. Y toca asumir posición defensiva. Yo creo que un estado dolorido del pedazo de patada que se ha llevado. Falta a favor de la selección española. Falta. Joder, 3-1. Es una pasada. Fabián. ¡Ah! ¡Qué bien defendió esa acción! Tío! El... <coughs> sí, Matío. de Olmo. Elianus hijo, cómo protege a ahí, ¿eh? Cómo en protege... Encima. Con proteger a Naila Nay, como qué hace la cobertura, se acerca la porsería. No. Ha querido Fusilar se le ha ido fuera, Paco. Sí, se le fue. fue mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. Gaya. Ay, qué tiro más raro ahí. <coughs> con Gaya. Lanzamiento sencillo para Kepa. Dani Olmo ah se le, es que se le se iba cayendo ahí con la pelota huele ocasión cuidado cuidado ay defensiva. se la quitamos ahí Ah, qué pases ese tío al hueco Dejar que mal ejecutado fuera de juego Oye, con el sí, eh. Cuidado también, eh. Con el madre mía, demasiado Aspa. qué bestia. Buena, y viene interceptado ese ataque. A ver, ahora. No. Ahí me he pasado yo. Ahí. Sale Raspberry travesaño. balde vale. Se le ha levantado el balón ahí. Minuto 44 ya. Vamos a llegar al descanso. 3-1. Muy buen resultado. Qué buena presión en ataque. Rodri busca sorprender. Metiéndola al espacio. Uy, no, la Madre mía. Ha tenido ahí, eh. Ha algo. O la ha tapado Neylan ahí, eh. Tres minutitos, chicos. Tres minutillos. ¡Ojo, progresa. En Uy, vale! Se daba con ella, buena. con la pelota. <ríe> Se daba Valde con la pelota, chicos. Se la llevaba a la portería. ¡Vale, tío, ¡Qué pena! Peligrosa. ¡Qué pena, eh! El portero y alerta de la contra. Qué Nada. La Esa, es para... Esa era para Kepa. ¡Qué mal pase Dios! Joder, qué mal ahí. Muy mal ahí el pase entra con mucha fuerza pero no roba la pelota será saque de banda ese es Hallan bien defendido buenísima vámonos Pud, Daniel no Avanza está me deslumbra sin encomendarse a nadie. Es que con me quedaba sin tiro acción. ya me quedaba sin tiro ahí para volar ahí a el portero corre, dice que calma y logran despejar el córner. corre salvo sal, al... vale se ya acabaron está. los primeros 45 minutos pero no cambien de canal porque esto no para me ha encantado la vela. Hoy tenía la cabeza en otra parte, Paco no ha dado ni una. Sí, Manolo, no estamos ante una de sus mejores actuaciones desde luego. Ha fallado todas sus ocasiones de gol. Ha entrado poco en juego y sus compañeros no han sido capaces de encontrarle con facilidad. Principalmente Ahí está, Aspar, Valde no y Olmo. Y el gol de verde, el 24. Ha visto bien a su compañero. Meten un balón en profundidad para Aspas. <tose> Gol de Yago Aspas! Qué golazo hay de Aspas, chicos. Qué golazo. El golazo de Aspas, el minuto 11. El golazo de. De Valde. Ese es. Qué golazo también. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Esa conexión ha sido muy buena. ¿eh? Muy buena. Ese es Jalan. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Ahora vemos el gol de Berge. Minuto 24. Ojalá también trabe. las ha tirado muy buenas. ¿eh? La vio tan claro que incluso ha podido bloquear. ¡Gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Todavía están por debajo, pero esto por pu... Rodrigo. Ya lo Segundo... Qué parada de Neylan ahí, para madre mía. A... Paradón que ha hecho? Minuto Con 26. Dos cabezazo cabezazos, luego no, el cabezazo ahí atrapado. que casi se cuela por una mano, mano ahí de ahí, la mano, ¿eh? Estuvo bien el guardameta. Muy buena y parada de quepa. <coughs> Buenísima. A encarar la portería. Y Daniel ahí está a punto de doblarle, pues que no he podido. Me he quedado este gol, gol, gol, ahí. Le metí, perdón. Ah, no, si es ese si segundo, sí. oh, sí. ya decía yo. Que una Rodri jugada como esa. Es esa yo creo. Sí, la de Persen. es esa. Avanza hacia O <coughs> es pues esta, eh. A nadie. Daniel, muy... Dani Olmo Dani Olmo. Sí, es esta. hostigar ahí. Justo esa. Pues muy bien, pues vamos con este 3-1, chicos. Con un. 45 de posesión. Es verdad que Noruega nos está ganando en posesión. Pero bueno, los regates son muy buenos. Los regates de Noruega también más o menos. Y bueno, pues ya ves los tiros, todo lo que hemos hecho, los goles esperados. 4,2, 2,9. Y eso, eh, ya ves todo. Valde está bien. Nico también está bien. Me vino bien, yo creo que no voy a hacer cambios. No voy a hacer ningún cambio. A ver, Carvajal, lo único. Sí. Vuelvo bueno, a ir con ellos a la garra. Vamos. Seguimos desde Málaga con mucho arte. Desde la rosalera comienza la segunda parte. Hostia, Valde se me ha lesionado. ¿En serio? No. Pues voy a poner a iglesias no no, pas, pas, tiene que estar ahí eso ya por la morata raro que lesión. no haya dado lesión ya se cambiará luego Buenísima hijo eh la tiene verge, cuidado con verge que le intercepta. Odegar. Ha Qué buena, ahí. buena ahí. Muy buena ahí. Ese es Hallan. Hallan es letal. Que uh. mole que ha suelto ese balón. Detiene ese disparo. Qué suerte, tío. Qué pataja el tiro. la Posesión muy poco penosa, la verdad ay ya, sal, Aspas ya salas pas. vamos imposible se me mete Posición. mailing ahí y no puedo no llegar nada ¡uy qué buena Nacho ahí! ¿Cómo la cogió Nacho eh? ¡Uy, qué bueno! ¡Vamos, Merino! enchufarla! ¡Ah! Nailan no! Era muy buena ahí. Era muy fácil para Neylan ahí. El tiro de Merino. ¡El pase no le sale como esperaba! ¡El príncipe de las bateas, Aspar! Insiste con Diego Atención que ¡Wow! Nylan, qué tiro de aspas a Nylan, chicos. El se Ahora está el cambio. cambio. Entre moratita se va Valde, porque Valde está un poco así así. Minuto 50. Aspas pide calma. y le eches a la morata <coughs> de una buena leche. Odega regala el cuero! Claro... Ah, no. Es que ahí ha tardado un poco en soltarla la pelota, la verdad. Ay. Ojalá, vamos, ojalá. El sin problemas para el portero. Hostia, qué suerte he tenido tío. Cambio de cromos Se va a producir una sustitución. Se va Berge y entra troste. Torsby Torsby Torsby Magnífico saque. Buena ahí. Siguen rechazar el corner. Salte. La amenaza de la amarilla está en aire. <coughs> Falta nuestra. Lo hemos llevado, ¿no? Falla por completo en el pase venga ya Diego Aspa. Aspas oh. Se la acaba llevando el rival <coughs> Ese es Jalan. Nah Jalan ahí Ya no tiene recursos No tiene recursos ahí No es que está ahí liado Me gusta no. cómo pone el cuerpo Entre el defensa y el valor no cuida. Nada, nada. Qué palo. Bueno, bueno. Qué fallo. Esto es impropio de alguien de su nivel. <coughs> está Ojito que le ah, el pase muy cercanico, ahí, joder, muy cercanico, muy mal. <coughs> Ay, qué buena de era de ahí Ya vas, joder, era buenísima para hacer el cuarto, hombre Tenemos el tercero por meter el cuarto, ¿no? Golazo es es de jalan Ha tardado mucho, ¿eh? Demasiado tardado Ha tardado demasiado ya lo ven, medio goles gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y el Joder, acaba gol. entrando por el palo del portero. El resultado marcadora, un 3-2 en el electrónico. <tose> <tose> Cuidado ahora que nos van a a la espalda, ¿eh? A eso es. Con el esférico, ¡hala! Este no ¡Qué falta de, la de guarreo, tío! ¡Qué guarreo de falta! ¡hala! ¡A ver si así ah, hostia! La por listo, ¡qué fuerte, tío! Ahora le jodemos con nuestro delantero. ¡Nacho Fernández! ¡Dalla! No. Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. Balón Qué arriba, bueno. puede haber peligro. Ah. Es una buena ocasión. <risa> buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Qué, Qué el buena balón. de Nico, Vamos casi, si casi chicos, ahí con juego. Nico, eh, casi. El marino. Saca el corner y balón al área. Corta el saque de esquina. Merino. Pase para Morata. ¡Uf! Uh, ¡Qué, gol, gol, gol, gol, ¡Qué golazo, golazo gol, chicos! De Morata. Vamos, vamos. Este gol, la ampliado goles y empieza a abrir brecha. ¡Qué el golazo más gol, tonto! tonto. <risas> se va decantando Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Madre ¡Qué gol! Mía, ¡Tonto! ¡Tonto! Que charumo, me forma de defender, <ríe> ¡Qué pasividad! ¡Qué ¡Pum! desgana! ¡Qué falta de contundencia! ¡Esto es sí, ¡Propio de futbolistas de élite! Este ¡Ha sido un cabezazo ahí! ¡Pum! ¡No! Naila en la pierde la vista! ¡Y metemos! ¡Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador! ¡Con el 7! a Vamos. A ver, chicos. Uh, valora a la espalda Minuto más 62, la eh. Vamos ahí. Joder, qué mano saca Nylan. Vaya mano. Vaya mano pela que saca. Corner bien sacado. Y despeja el corner. Nada, va Nico. Tranquilo que va Nico. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. La buena esa, joder, la buena, eh. Está presionando bien, la quiere ganar para su equipo. Ojo que cuidado, eh, que la tiene jalan, cuidado, cuidado. Sigue el qué bien oh, esa Dios. Estás muerto con honor, tío. <risas> tienes que cerca Odeart, tío. No es que no tenía otra. Han intentado sí, la pillería, pero el este estilo, pero esta vez el portero ha estado muy atento todo momento. buena como la pillaron Nacho. Joder, cómo, la ganó ahí, ¿Cómo ha ganado y el duelo. Centro interceptado. No. Sorlo. El portero que tiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más Y quiere subir. al último arreón, se, en el 65, eh. Buen buena jugada buena para la reflejos del cancerbero. Crearla en el cuadrado no nada, eh. Corner. Vaya gilicórner! corner. A la fuera. Se queda con la pelota, buena acción defensiva. <ríe> no. Balón sencillo para quepa. Morata. Qué buena aspas, Lucha, vamos a aspas. zaraspaso. Nada, ahí es que Cuidado, jugar jugada que lleva peligro. si sal. Ay, sí. Joder. La presión funciona ahí arriba. Rodri. Qué bueno ahí. Con Merino perino, ah, joder, Merino. <coughs> Cuidado con jalanes, eh, que retrasan a él, cuidado. Recibe el apoyo. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. El balón cambia de bando. Álvaro Morata. Ah, qué he hecho ahí. Pase más tonto Nadie y no he equivocado. Pase de mierda, tío. Consigue acabar con el peligro lanzándose a los pies del atacante. Una acción muy arriesgada, pero efectiva. Nah. Llegamos al el minuto. 70 de partida. 70 ya. 4-2. Esto es un 1-0, ¿eh? Llegar así. Shortlock. Bien defendido. Recupera la posesión. Qué bueno. Vamos volatar a ver ahí oh, oh no está metido dentro con la pelota saca la pelota se va en los niños y entra o no sé, no, algo así torna eso estos verdes No. Buen trabajo defensivo. Qué bueno ahí. Vamos. Vamos a Spass. Vamos a Regresan a la carga. Ah, sacó no tío! No me jodas. Odegar. Sordo. Pese a ir en desventaja, no ha renunciado al partido. Muy bueno. Falta. Ha ahí. Con fuego, y no sé si la colegiada le va a sacar la segunda. Esa no pasa de ahí. Era muy sencilla para Anay. para cogerla. Bien recuperado el cuero. Yago Aspa Buenísima. De nuevo para Yago Aspa. Puede batir al meta. El portero que tiene el disparo. 175, chicos. Buenísima, tío. Buenísima. No me jodas. Muy cerrado, joder. Muy cerrado. Uno más, María falta uno más. Ahora que puedo, Atención, que el pase robado. ¿Qué hace? Un pase medio raro. Vamos. Que la Roja está ¿Mora? la zona de ¿Morata? Morata vamos Morata minuto 77 España 5 Noruega 2 vamos Morata los el ¡Qué golazo de Morata Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este es doblete de Morata la ocasión que se le habría brindado Marca Moratito otra vez Vamos El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2 Paco Uh. La entrada de la buena, pero el balón quedó suelto. El ¿Suspa? príncipe de las bateas aspas. Gol, oh. gol, oh. chicos. Pedazo de misil, le ha pegado con todas las ganas y con instinto asesino. A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio. Qué bueno, oh. esto ya está más que visto para la sentencia. Ah cada vez que lo menos 10 minutos para el 90 falla por completo en el pase oye pero la posesión de culo eh es la he hecho es fatal Uf, se va Daniel Mover. Dani Olmo a ver tiene difícil eh. dificilillo. Carvajal controla Nacho Fernández Ah, es que ahí está difícil para salir defensivo. ahí tenían tenía, tenía este mogollones de jugadores blancos ahí. Ese pase filtrado llevaba demasiada fuerza. Sí, mucha fuerza. Ahí. Qué mal pase dio. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. Hostia, le dejó en el suelo. Entrada providencial que acaba con el peligro A ver quién sale ¡Qué gran balón de Aspa uh -huh. entre línea! ¡Una, uh -huh. una! Uh -huh. Se queda solo para encarar uh -huh. ¡Gol, gol, gol! ¡Buenísimo, este es gol en el partido. Seguro que mañana estará periódico trick. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Y ahí estaba él plantado y preparado para conectar un gran remate de cabeza ¡Buen gol! Pero hay que pedirle algo más a la defensa, ¿eh? Qué cabezazo de morata bueno muy sencillito porque iba a la carrera le seguía mailing pero era buenísimo el el, el cabezazo ¿no? Esa entrada, oh. vamos a Spas, otro, otro. ¿Qué Aspa, ¡Ah! el peligro tapando el tiro. Es una buena ahí. Rodri, Merino. no amor a Aspas ahí, Joder. Pase para Morata. ¡Ah! La colegiada pita fuera de juego. Qué lástima, ex, cambio sí. táctico puro y duro. Hombre, tiene que ah, es, cambiar, con cambiar jugadores, cuatro jugadores. Casi ya no te puedo decir: <risas> si será para mejor o para peor. Gracias, Antoñito. Si sí, cuatro jugadores, chicos, cambian. nueva está como loca. Ya la posición cambia de camiseta. No, jalan está que se cae Falla por completo en el pase Yago Aspas La toca Rodri Dani Olmo el príncipe de las bateas, Aspa. No iba, bien iba fuera 1.88 minuto chicos, ya estamos casi en este fin, en este tramo ya final del partido, estamos acabando Y bueno pues vamos a seguir Vamos a, a la recta final ya de este partido Joder, se me quedan clavadas siempre las pelotas con los pasos. Ahí está la ayuda. Dani Carvajal. Centro área área. Oh. Ahí le hay, eh. Imposible. O en balón a la zona de peligro. El Nico. Oh. ¿Cómo Imposible. El nah, nos vamos chicos a los 5 minutillos. Ya estamos en los, en los 90 ya. De Nico, pero una parada también muy grande de Naila. Lai, ¿eh? para la pelota buscando a alguien que lo remate. Rodrigo ya recupera uh. el cuero. A ver qué hace ahora. Pase filtrado de Ya Jalan, 10 es que meter muchos goles, macho. Fuera el juego por. <tose> Pues sí, tenía prisa por dar el pase Y se ha adelantado demasiado Pues sí, te has adelantado demasiado Pilla la espalda muy fácilmente Es algo que tengo que trabajar en ello Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Paradón. Ahí recibe el apoyo. Sale fuera de banda. El balón cambia de dueño. Es que iba floja ahí. El iba flojo el pase. Como no lo pare, acaba en gol.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 Es el imposible de Vamos coger llave 7-13 ya casi, chicos. Ha sido de calidad. ¿Y cómo ha finalizado semana a mano? Yo esperaba algo sutil, pero... Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Han ganado con holgura No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales Pues nada no, este chicos encuentro. Pues espero que os haya gustado partido el partido sido, Y bueno marcar, pues Marco. nos vemos en, la, en, bueno, en el siguiente en Que España, será el martes Ante la, la selección escocesa En Glasgow Así que bueno ya haremos el y, y os digo ¿Vale? Así que bueno lo voy a dejar por aquí Y nada, Espero que os haya gustado todo el partido y nos vemos. Nos vemos. Chao.